Nos encontramos aquí directamente desde el malecón de Puerto Plata, podemos observar el océano Atlántico, el Atlántico con un fuerte oleaje. también la noche entera, estuvo lloviendo, se paraba, llovía, ahora podemos observar también que el, el, el no está lloviendo aquí en Puerto Plata, pero se encuentra bastante nublado. En Vamos a, a ver si nos podemos trasladar a uno de los sectores vulnerables de esta ciudad de Puerto Plata, aunque no ha caído una fuerte lluvia, que podemos decir, mira el sol también sale de vez en cuando, se esconde, pero esta es la situación en la actualidad de esta provincia de Puerto Plata, la gente está haciendo su vida normal, no hay ningún tipo de, de restricciones ni de la policía y esperando todos los ciudadanos que el agua no tenga una consecuencia negativa para nosotros de esta ciudad de Puerto Plata. Así que seguimos con ustedes en